Se realizó la evaluación de los maestros, pero fue un fail. En Oaxaca y Michoacán, la CEP suspendió la evaluación luego de marchas y bloqueos realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que además se ha embolsado millones de pesos ilegalmente. La CENTE se ha adueñado de 147 millones de pesos en Oaxaca, ya que según la Auditoría Superior de la Federación, los dirigentes del sindicato crearon una escuela falsa para desviar fondos que terminaron en sus bolsillos como compensación por sus aportes a las tareas del gremio.